Hola, mi nombre es Lacey Zorrilla, soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Estudio la carrera de Contaduría Pública, estoy en el cuarto año, octavo semestre en Paraguay y acá estoy haciendo la carrera de Contador Público. Que en mi caso es muy peculiar, ya que yo me había postulado a varias movilidades, eh, no había quedado en ninguna. Habían ya dos personas que habían quedado, pero al último momento el compañero que estaba en segundo lugar desiste, donde a mí una semana antes me avisan que, que yo quedaba y me dicen, Lacey, ¿te vas? Y yo, sí, o sea, sin dudar. Y nada en una semana así puse todo en orden mis papeles y me vine. Me vine. Yo desde que empecé la facultad, desde que empecé, eh, mi sueño siempre fue hacer el intercambio, ya que yo veía que amigas mías se iban no sé a Italia, a Alemania, entonces yo siempre tuve esa idea de hacer un intercambio cultural, más que nada para mostrar lo que es mi cultura, que la gente conozca, porque Paraguay se conoce muy poco, entonces era una idea que yo desde siempre tuve pero había requisitos que yo tenía que cumplir, como es, por ejemplo, 50% de la malla cumplida, entonces yo a partir del tercer año recién me podía postular y se me dio la oportunidad y aprovechar al máximo. Eh, uno siempre viene con prejuicios, eh, viene e imagina cómo será que me van a recibir, eh, será que me voy a hallar, será que me voy a sentir bien en cambio desde el primer momento que yo pisé a Argentina puedo decir que me recibieron muy bien, eh, el lugar en donde me estoy hospedando, eh, nadie me conocía y para mí eso fue una bienvenida re linda porque sentí que el argentino es hospitalario, las materias que yo estoy cursando que voy a homologar sí me sirven las tres gracias a Dios eh, es similar, es similar en cuanto a la enseñanza, pero hay cosas que son diferentes, como por ejemplo la manera de evaluación o la manera... De, acá por ejemplo tenés eh, una primera parcial y una segunda parcial y de ella sale tu nota, lo que le dicen eh, promocionar, ir libre o ser regular. En cambio en Paraguay no. En Paraguay vos haces una primera parcial, una segunda parcial, sobre eso se, se define en qué mesa vas y ahí, ahí rendís, o sea, puedes habilitar ya sea para el primer llamado, segundo llamado o tercer llamado. En cambio, acá tenés la posibilidad de que si te va bien en las dos parciales, directamente promocionas. Entonces, a mí me parece un lindo método que me gustaría que se implemente también en mi universidad. Y realmente lo que a mí más me impactó acá en Argentina fue como en todos lados veo gente tomando mate. En Paraguay se toma mate, se toma más tereré que mate, pero acá es impresionante porque en, en la clase ves personas tomando mate, eh, no sé, yo el primer día que vine me senté y lo primero que recibí fue un mate, eh, no sé, y era no te conozco pero te invito a mi mate y para mí eso es algo re lindo y eso es algo que yo voy a extrañar de, de Argentina.